Hola bienvenidos, mirad lo que tengo aquí, una ruleta de la suerte. La verdad es que puede ser bastante útil a la hora de sortear cosas. Como dice aquí, es una aplicación online y gratuita para hacer sorteos aleatorios de una forma fácil y divertida. Utilízala para elegir participantes, cosas, comidas o quién será el próximo de tu amigo en lavar los platos. Pues sí, simplemente hay que pulsar en el centro de la ruleta y se pone a girar. Tenemos una, una opción de las que hay disponibles adaptar. Para cambiar las opciones, le damos a editar opciones, le damos a... Ponemos aquí un título, por ejemplo, limpiar la cocina. Estaría más o menos bien y aquí podemos poner, pues, eh, Juan. Pedro, Julia cada opción pues sería en una línea por separado aquí marcamos esta casilla si queremos que cuando salga un resultado pues que se borre de la ese, ese mismo resultado que se borre de la ruleta le damos a actualizar y ya tenemos la, la ruleta de la suerte de la fortuna depende de en unos países se llama de una forma y en otros de otra eh, configurada Así que vamos a ver quién limpia la cocina: si Juan, Pedro o Julia. Bien, ha salido Pedro, ya solo quedan. Juan y Julia. Juan. Y ahora ganará Juan, claro, <risa> digo Julio. <risa> nada, Julia, solo queda ella. Bueno, nada, pues es un vídeo un poco chorra. Eh, quería enseñarlo porque igual es útil. Dejad el enlace en la descripción del vídeo para que podáis, podáis sentar aquí. Un saludo.